No pongan sus cortinas con un hilo, amigos, en su casa. Mejor hagan este tip que aquí les comparto. Espero les guste. Mejor compren dos abrazaderas de pared, amigos, como esta. Son, son para lo que es la luz, pero nos puede servir para no tener las cortinas con un hilo. Así es que, al final del video les enseñaré otro, otro tip de cómo se pueden utilizar estas. Así es que, bueno, vamos a utilizar dos, dos de estos una en cada esquina de la de la ventana así vamos a hacer un orificio en la pared y vamos a atornillar este nuestra abrazadera en cada esquina de la ventana y bien amigos yo voy a utilizar los, los orificios que ya estaban aquí perforados uno en cada, en cada lado de la ventana ahí está el otro yo lo voy a utilizar este para no hacer más largo el video entonces aquí tenemos un orificio con un taquete Aquí vamos a atornillar este, uno, una abrazadera, y del otro lado, si se pueden dar cuenta, ya atornillé la otra para no ser muy largo el video. Ahí está atornillada. Entonces, déjenme atornillo esta rapidito. Y bien amigos, ya atornillé la abrazadera. Así es que como pueden ver, está una lo que es en una esquina de la ventana. Y la otra está en la otra esquina de la ventana. Ahora, ¿qué vamos a hacer? después de esto, y bien, ahora lo que vamos a hacer es, comprar, este, un pedazo de tubo de PVC de media, eh, del tamaño de la ventana, ustedes miden la ventana, y de ese tamaño lo van a pedir en la ferretera, en este caso yo aquí tengo el, el pedazo de PVC, entonces, qué va a hacer, este tubo lo vamos a meter aquí, aquí lo vamos a meter, así, y obviamente del otro lado, va a entrar igual, así, ahí está, Ahí tenemos ya lo que es el, el PVC. Entonces ya. Aquí adentro pues ya van a meter lo, lo que es la cortina. Ya en lugar de ponerle el, el hilo que se mira feo. Este. Ya le van a poner lo que es la cortina. Y en cada orilla. En cada orilla de PVC. En lado y lado. Vamos a conseguir también dos tapitas. Del tamaño de, del PVC. Que son de media en este caso. Y se las vamos a poner aquí. Aquí. Se las vamos a a poner, así, bueno, en este caso yo nomás se la puse tantito así, este, pero ustedes la van a poner bien, o sea, bien metida aquí lo que es este, la tapita en el PVC, esto para que amigos, para que a la hora de ustedes abrir la cortina, no vayan a, este, no se vaya a salvar el tubo de PVC, se, se atoraría con la tapita, entonces de esta manera, ustedes asegurarían, este, cuando abran la cortina, este, que la tapita, que el tubo de PVC no se zafe de la, de la abrazadera miren aquí tengo la tapita ya puesta bien entonces como les menciono cuando quieran abrir la cortina si la quieren abrir este esto va a evitar que, que se salve que se zafe el tubo de pvc y del otro lado le van a poner lo que es la otra tapita por si abren la cortina hacia el otro lado pues van a evitar que, que esto se zafe así es que déjenme poner la cortina para que vean ya cómo quedaría esto ustedes lo podrían pintar o lo podrían forrar con algún este papelito así decorativo para que se mire más bonito el, el, lo que es el cortinero amigos este, en este caso yo solamente lo estoy dejando con el puro tubo de PVC para que vean cómo quedaría así que déjenme pongo lo que es la cortina para que vean cómo queda al final y bien amigos así es como quedaría ya lo que es la, la cortina aquí está la tapita como pueden darse cuenta si ustedes quieren abrir la cortina digamos jalarla hacia un lado esto va a evitar la tapita va a evitar que el tubo de pvc se salga y igual en el otro lado va, va a quedar exactamente este, va a ser la misma función la tapita ¿verdad? de que no se safe. Este de esta manera este, como yo les menciono bueno más bien como les mencioné al principio si no lo quieren utilizar de esta manera pueden enderezar lo que es el ganchito y quedaría de esta manera también lo pueden utilizar de esta manera amigos nada más lo enderezan y quedaría de esta manera así en lugar de, de quedar así hacia la pared. Quedaría nomás como una, una J. Entonces es otra opción que también puede servir. Así es que espero que les ayude este pequeño tip amigos. Y nos vemos en la próxima.